chavales pues, hay un secreto aquí bienvenidos a un nuevo video como lo vieron te lo. hay un secreto pero no nos logramos más adelante primero vamos a ver cómo va mi perra del anterior del, del otro video que el título era os presento a mi perro y aquí está madre mía que todo esto está mojado ahí está mi perro trofa ven ¿Algo que decir el vlog de hoy? Muy muy truco. Ahora sí, en el patio está todo ¿no? mojado. Vamos, vamos, Pero antes vamos a descubrir algo, un secreto en el patio. Pero bueno, claro. Si vamos al coche y una payasera, nos vemos en otro sitio. ¿Alguien me ha explicado qué rayos está haciendo mi perro o sea que esto está comiendo, fijaos. Se está comiendo una cáscara de plátano pobre. Ah, se me ha corrido una idea. Dios, iba a agarrar las corquetas para un reto, pero ya están aguadas. ¡Qué asco! Vale, eso no nos es quitará el reto. O si nos vamos a el reto. Tenemos dos pedazos de bolillo y se los voy a dar a mi perro. Uno va a ser de mi hermano y el otro mi hermano ahorita no está, pero bueno, comencemos. Vale, vamos a colocar los pedazos de pan en el suelo y llamamos, y llamamos a mi trufa. Este va a ser mío. Ven, ¿a quién quieres más? ¿A mí? ¿O a quién? Vale, a ver Trufa, ¿cuál de todos te quieres? ¿Este es mío? ¡Sí! ¡Me quiere más a mí! Eres lamentable tío, gracias Trufa No me lo puedo creer, sí me... Sí me... si sí me quiere más a mí, se comió el mío Ahora sí, les cuento lo del título Es que resulta que un día cualquiera estábamos jugando, mi hermano y yo bueno, no estamos jugando un jugando. Es que un día cualquiera estaba yo aquí y, y me encontré un secreto por aquí. Pero quién sabe qué será? A mí yo creo que ha de ser una tapa, así que vamos a puedo Hay un. Hay un tesoro aquí por aquí. Es que yo sé bien qué hay aquí. Vale. Vamos a buscarlo. Vale. Se van a bañar. Sí. No va a bañar. Porque tío, se van a bañar. No, no, no, no, no, nada. Se van a bañar. Vale, comenzamos. Vale, nos deshicimos de no, de mi no familia, así que queda lo próximo. Encontrar qué es eso, el secreto que está guardado en mi casa y vamos a ver qué es en realidad. Yo creo que ha de ser una tapa. Primero, por aquí. ¿No veis nada? Pues ok. El cuarto de mi mamá. ¿No veis nada? Vamos a la sala. Vale, y es que yo creo que ha de estar por aquí. Creo que ha de ser una tapa. A ver, por aquí. Voy a dejar la cámara captando por ahí. Ahí. No veis nada. Ay. Tío, no veis nada. Acompañadme a otro lado. Vale, por aquí, por aquí. No veis nada. Vamos a otro lado. Vale. Es que tío, no está en ninguna Ojo, ojo de los sillones. Pero ahora que lo pienso, atrás de el sillón principal Donde donde... El sillón principal de donde apunta la tele... voy a a ver. Rápido, rápido, rápido, rápido. No, no, yo no veo nada. Rápido, rápido, rápido. Del otro lado, rápido. La me te vas a sacar esa película. Del otro, ojo. Pero qué huevo tirado en el suelo. A ver, antes que nada, vamos a decirle a Chick: Chick, ¿tú sabes algo sobre el secretos No, ¿La chaval. Pues entonces, ¿qué hacemos? De hecho, si no, si no, se dan cuenta. Bueno, eso lo veremos más adelante. Vamos a seguir buscando. Vale, cuando tenga el tesoro y estemos cerca, expulsar el vídeo. Adiós. Vale, ya estamos aquí. Por ahí. Por ahí. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¡Sí! ¡Sí! sí. Es que lo sabía, lo sabía que ese era un agua. Y lo mejor de todo es que lo dividimos. Es una tapa de leche. Ahora sí, les voy a decir lo que estábamos. Si no saben, esta es mi medicina. El último trago ya me lo tomé. Pero bueno, así que el video. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Oh, pero esperen. Mi perra va a despedir el video. Trufa, despide el vlog. Perfecto. 10.000... 5, 5 likes porque dijo ella. Hasta la próxima. Uh -huh.